a Roxana Pérez del Castillo, concejala de la ciudad de La Paz. Roxana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy, muy buenos días. Muchísimas gracias. Saludar a todos y todas quienes siguen el programa y, por supuesto, con información que es de eh, interés alto interés de nuestra población. Sí. Bien, estamos en plena época de lluvias eh, y sabemos que en La Paz ese se convierte de repente en un conflicto. En una ciudad con tantas zonas de riesgo, que se pretendió dinamitarla ¿no? a través de la ordenanza 046, eh, vamos a empezar un poquito por eso, aprovechando este tema. Eh, en una ciudad con tantas zonas de riesgo, 36 zonas de riesgo según el último mapa que lo hicieron hace 12 años, eh, se pretendían en 10 barrios construir torres de hasta 40 pisos. Así es, y bueno, después de mucho movimiento social, de reclamos, porque no tenía el argumento técnico, sin perjuicio de que las construcciones ilegales suceden, eh, lamentablemente, en nuestro país... Eh, y, y, por supuesto, La Paz es una de las ciudades y los municipios más afectados por esta práctica ilegal, justamente por lo que decías, ¿no? Los eh, riesgos y eh, las altas pendientes generan una carga sobre el territorio y esto promueve también eh, la profundización de los peligros que corre nuestra gente. A eso hay que sumarle los loteamientos, la afectación en las áreas verdes, la deforestación. Todos estos han sido... Eh, eh, hechos lamentables que ha tenido que mm, soportar en sus espaldas nuestro municipio por inacción del Ejecutivo Edil. Hoy la ordenanza 046, si bien ha sido abrogada a través de una ley, esa ley no ha sido puesta en conocimiento del Ejecutivo de una manera muy conveniente para el alcalde y por ende sigue latente. más allá de o que sea, no sigue vigente. Sí, sigue vigente. Más allá de que no se han presentado... O sea, na, no se ha presentado ninguna solicitud de adecuación a esta norma porque obviamente ya está en tratamiento su abrogación. Eso no significa que desde el año pasado no haya quedado en el limbo. Y ahí uno ve claramente la voluntad del alcalde y de su presidenta. Han dicho que ellos eran los héroes, las heroínas de la paz y que estaban saliendo a luchar y a rescatar a los paseños y paseñas. Sin embargo, en los hechos, pues, eh, la historia cambia de, de figura, ¿no? Porque la, la presidenta sigue teniendo la eh, abrogación, la ley de abrogación bajo su escritorio y no lo ha remitido al alcalde. Lamentamos mucho esto porque es un doble discurso y es eh, pues jugar con la población paseña. Creo que esa no es la forma correcta de actuar. Ahora, esta ordenanza, eh, que claro, tiene muchos eh, intereses particulares, corporativos y empresariales de constructoras, eh, básicamente servía para regularizar las construcciones que estaban fuera de norma. ¿Eso quiere decir que si sigue vigente, eh, ¿pueden estar regularizando las construcciones o aprobando en estos días hasta que la abroguen finalmente? Eh, en, en la práctica... Podría suceder, pero no ha sucedido, no se ha presentado ninguna solicitud de adecuación a la norma y pues nosotros hemos alertado de que de hacer esto el alcalde pues incurriría en la vulneración al marco legislativo, ya existe una abrogación en curso y por ende no podría mmm, tratar de entre gallos y medianoche aprobar algo que ya la población en su conjunto ha determinado que está en desacuerdo y por supuesto eso ha sido avalado por el Pleno del Consejo de manera unánime. Si bien el alcalde está acostumbrado a hacer cosas entre gallos y medianoche, es parte de la proyección Edil que ha presentado en estos más de dos años de su gestión, pues eh, estamos muy alertas y estamos muy atentos a que esto no sucede y suceda. Y en caso de, de que algo pase, pues vamos a inmediatamente tocar la puerta a los medios de comunicación para poder también alertar a la población pasada. La pregunta es... Eh... La presidenta del Consejo Municipal, que se mostró opositora a esta ordenanza, eh, la sigue teniendo la ley de abrogatoria. Por lo tanto, no se puede ejecutar, diríamos, o bajarla de la Gaceta Municipal. El procedimiento legislativo es nosotros aprobamos una ley, la remitimos al Ejecutivo Edil para su conocimiento. El Ejecutivo Edil tiene 10 días para observar la norm norma o eh, promulgarla, ¿no? Entonces, si no lo hace, nosotros podemos promulgar de oficio, pero ese procedimiento que debería haber sucedido ya hace meses atrás, ha sido interrumpido porque no se remite la ley aprobada por el Pleno del Consejo al Ejecutivo Edil, a conocimiento del alcalde. Entonces, las voluntades políticas que señalaban, porque el alcalde también decía que era opositor a esta ordenanza municipal, sin embargo, en los hechos eh, hemos evidenciado que tenía amplios intereses en la misma y que la estaba promoviendo. Más allá de una regularización, regularización creo que es una norma que ha sido rechazada porque no ha sido fundamentada técnicamente. Y la población eh, del municipio de La Paz no quiere solamente cemento, quiere calidad de vida. Y la calidad de vida también está vinculada a la seguridad, a las áreas verdes, a la capacidad de eh, expansión de las áreas de recreación etcétera, etcétera. Y también tenemos que hablar de que en La Paz siguen habiendo vecinos de primera y de segunda. Son temas que deben ser resueltos, son tareas pendientes y que esperamos que en los próximos años se puedan resolver antes de que culmine esta gestión. A propósito de problemas de calidad de vida, de ciudadanos de primera y de segunda, eh, quisiera que revisemos, hemos hecho un recorrido todos estos, todos estos días a diferentes unidades educativas de la ciudad de La Paz. Eh, nos hemos encontrado con baños sin agua, con puertas colgando de un tornillo, con techos destruidos, con una especie de pozos alrededor de una escuela, eh, instrumentos musicales botados en un depósito con filtraciones de agua. En fin, nos fuimos ahora eh, hasta el colegio Remberto Tapia para... Eh, Ver justamente cómo está el panorama a menos de 24 horas de iniciar las labores educativas. Eh, recordemos que mañana empezarán las clases. No hemos encontrado en nuestro recorrido por las diferentes unidades educativas, eh, lastimosamente, eh, espacios dignos para que las estudiantes y los estudiantes puedan eh, cursar sus labores educativas. Vamos a ver... El, la unidad educativa Remberto Tapia, acá en La Paz. Este lunes visitamos la unidad educativa Remberto Tapia, en la zona Villa de Rada, en la que el director nos comentó que la alcaldía fue y atendió solo algunos sectores del colegio, y no así todos los que se necesitan. Además, informó que la primera autoridad del municipio estará entregando estas obras la siguiente jornada. Eh, sí, más o menos para esta para satisfacción esta que han hecho, más arriba de 50.000 bolivianos. O sea, como son varias unidades, lo han distribuido en todas las unidades, por eso que se ha hecho lo, lo mínimo. Más que todo los padres de familia se autofinancian, se compran alcohol, se compran todo lo necesario, incluso los fumigadores han adquirido. Entonces con eso hemos tratado de salir la pasada gestión y para esta gestión también estamos pensando eso mismo porque los papás son quienes también están interesados en sus hijos y ellos se autofinancian. Sin embargo, solo unas graderías y solo la mitad del tinglado de la cancha fueron arregladas. La otra mitad del tinglado será refaccionada cuando se destine otro monto para esta unidad educativa, fecha que aún no fue pactada. Lo del tinglado solamente se ha reparado la mitad. La otra mitad indican de que no ha abastecido el presupuesto y ha quedado pendiente. Y no solo aquello, sino que existen muchos arreglos más que falta realizar, que a simple vista se ven que varios trabajos quedaron inconclusos. En este colegio que alberga a 800 estudiantes de nivel nivel inicial y primario. El director de la unidad educativa indicó que esperarán la llegada del alcalde para pedirle que los trabajos que faltan se realicen para el bien de los estudiantes. Vamos a aprovechar mañana porque va a estar el alcalde en persona a entregarse estos pequeños. Eso es lo vamos a plantear directamente con el alcalde mañana. Este 1 de febrero inician las clases a nivel nacional y se ve en varios municipios que el trabajo de las alcaldías no está solucionando los problemas de fondo de varios colegios a nivel nacional. Solo son dos días los que faltan para volver a las aulas y la pregunta es, este tiempo alcanzará para refaccionar todo lo que falta? Bien, ahí está el panorama de una unidad educativa. Eh, toda la anterior semana hemos recorrido otras. Lastimosamente es un panorama parecido que hemos encontrado en El Alto, en Cochabamba. Eh, pero nos queremos centrar en La Paz, que parece ser lo más dramático. Eh, una pregunta, concejala. No hay recursos económicos destinados para el mantenimiento de escuelas porque no se está pidiendo que se construyan nuevas, es refaccionar las que existen. ¿Cuánto es el presupuesto? Bueno, eh, lamentamos primero porque hemos alertado que esto iba a suceder, sin embargo el alcalde insiste en ser un alcalde de maquillaje no un alcalde que pinta por encima y cree que con eso pues, ya tenemos eh, espacios dignos para nuestras guaguas. Hay que recordar que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen preeminencia en el ejercicio de sus derechos y el derecho a la educación es uno de los primordiales para hablar de desarrollo. No puede haber un municipio con desarrollo, con progreso, si no estamos apostando y eh, para eso se tiene que destinar presupuesto en favor de la niñez y la adolescencia. Yo quiero señalarles que el año pasado el alcalde en enero, a través de sus concejales, entre gallos y medianoche, como es su costumbre, ha aprobado un crédito millonario de 175 millones de bolivianos y ha, eh, in, ha incluido dentro de este crédito para que genere movilización social y que impulsen el crédito con todas las observaciones que, tenía, que teníamos perdón, eh, 20 millones para el mantenimiento de unidades educativas. Nosotros decíamos, esto no es necesario porque el mantenimiento emerge del IDH. El IDH que reciben los municipios de manera periódica todos los años, está destinado a salud y educación. Y hay un monto que se ha generado porque no se revierte, se queda en arcas del municipio, a diferencia de otras fuentes de financiamiento, y han habido por lo menos dos años que no se ha hecho mantenimiento. Entonces ya se tenía un colchón. Primero, ¿dónde está eso, esa plata? ¿Dónde están esos recursos? Estamos en la fiscalización constante. El segundo punto son los 175 millones, de los cuales debieron destinar 20 millones. No pueden decir que no había recursos, mucho menos para educación, porque estos recursos estaban garantizados con este crédito. Yo quiero señalarles que el año pasado primero no se ha ejecutado el 100% del de presupuesto de educación. El presupuesto ha sido incrementado, ¿no? inicialmente era de 104 millones, un poco más, y después fue incrementado a 133.342.177. Eh, Esto, eh, lamentablemente, prácticamente... Eh, solamente el 3% de este presupuesto va destinado a mantenimiento. El resto es? está destinado a eh, servicios personales y no personales, que son ítems, de contrato, perdón, ítems y contratos para personal, el tema logístico administrativo. Hay 38 millones que son para el desayuno escolar, ¿no? la alimentación complementaria y bueno el resto queda para eh, mantenimiento de esa plata ¿no? que... Eh, Además, no ha sido ejecutada en su 100%, ha sido ejecutada en un 70%, eh, únicamente el 3% es para mantenimiento. De mm, más o menos, eh, además que, esto también es importante porque muestra la voluntad, lo que se destina a educación representa el 5% del presupuesto total de la alcaldía. 5%. 5%. ¿no? A ver, sacando el 3% del 133, estamos hablando de que 3.9 millones de bolivianos serían ejecutados sería para mantenimiento. Para mantenimiento. Sí. ¿Se han ejecutado estos 3 es millones? Únicamente 3 millones, pero tenían 20 millones. Del préstamo, del, del crédito préstamo. Exacto. de una entidad privada. Además, Exacto. ¿no? De una entidad privada con créditos, eh, con intereses, perdón, millonarios, que van a tener que pagar nuestros nietos. Entonces, si ya están sacando un crédito de esta naturaleza, que nosotros dijimos que estaban usando al, al ámbito de salud y a las necesidades de, de los padres, de las madres y de los responsables y responsables, eh, de, de los y las responsables de los núcleos familiares, entonces, eh, decínenlo a ello. ¿Qué han hecho con esa plata? Y ni siquiera que está dentro del presupuesto de esta gestión. Eh, esta gestión, porque evidentemente no han hecho lo que deberían haber hecho, tenían que haber refaccionado 174 unidades educativas el año pasado, pero lamentablemente eh, solamente han abordado nueve. De las 174 9. unidades educativas, nueve. Nueve. O sea, no es ni, ni el... Exactamente. Ni el 5%. Ni el 5%. Y dentro del presupuesto de este año están solamente contemplados 48. O sea, 48 unidades educativas, 48 proyectos. Porque como ha dicho el director de la unidad educativa que han mostrado, no es que cuando ingresan a una unidad educativa preparan todo. Preparan lo más visible. Están maquillando. Y nuestras guaguas siguen pasando clases, bueno, los estamos obligando a volver a clases en condiciones absolutamente indignas, impresentables. Además, les estamos dando un mensaje terrible a nuestra infancia, que es que no son importantes para la sociedad y que la sociedad tiene otras prioridades y que los ha abandonado. Nuestras guaguas, nuestros niños, niñas y adolescentes no son solo el futuro, alcalde, son el presente. Y es su obligación sí. destinar presupuesto para el mantenimiento permitiendo que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a clases de maneras dignas. Y no es lo que está sucediendo. Y esto es por falta de voluntad, no por falta de presupuesto. 5% del presupuesto de toda la alcaldía está destinado a la educación. Eh, menos de 4 millones para mantenimiento. Y de estos 4 millones, o de 174 escuelas que tenían que ser refaccionadas el año pasado han sido 9 solamente. Eh, este año se tienen previstas 47 y la pregunta es, si el año pasado eran 174 y este año 47, suponiendo que son las mismas, hay como 130 que no les van a poner un foco. En realidad son eh, más de 422 unidades, eh, sí, unidades educativas y 223 aproximadamente infraestructuras. Entonces, en ningún momento se contemplaron todas las infraestructuras. Es más, una de las observaciones es que el crédito fue dividido en 114 mil bolivianos por unidad educativa y eso significa que no se ha hecho un análisis, no se tiene un, un, un o sea, no, se ha, no se ha ido a las unidades educativas y se ha definido quiénes tenían más necesidades, cuáles eran las prioridades y las que no han entrado dentro del crédito eran aquellas que bueno, estaban en mejores condiciones. No, simplemente se ha repartido los 20 millones eh, a 114 mil bolivianos por unidad educativa que ni siquiera se han ejecutado a favor de las mismas, ¿dónde está esa plata alcalde? Y por último, eh, se ha afectado pues, ¿no? al resto porque no se tiene un análisis de las necesidades, simplemente ha sido muy ligero lo que han hecho, ¿no? Con plata, ¿de quiénes? De ustedes, paseños y paseñas, de nuestra gente, eh, y vamos a tener que seguir pagando esos intereses que no sabemos dónde está la plata y que finalmente no ha sido eh, eh, ni ejecutado ni ha sido asignado de manera correcto, correcta con una mirada técnica de eh, análisis, de observación a las unidades ed educativas y de determinación cual, de cuáles son sus necesidades. Ahora, estos recursos que, por ejemplo, están destinados para el mantenimiento de, de escuelas, porque la alcaldía, o sea, si no mantienen, peor construir una nueva infraestructura... Eh, cuando no se los ejecutan, como en el caso del año pasado, se revierten. Es decir, ¿perdemos o quedan todavía como colchón para poder, digamos, encarar una, un mantenimiento general este año? Dependiendo de la fuente de financiamiento se revierte. ¿no? Pero bueno, de todos modos hay que señalar que el presupuesto del año pasado ha sido prácticamente copiado para este año. No se tiene una mirada de determinación. Está hasta con centavos, ¿no? La, el presupuesto del año pasado se ha copiado para este año, pero aún dentro del eh, presupuesto se tienen observaciones. Como les decía, eh, se tiene, por ejemplo, eh, el 16.36% está destinado a servicios personales. Eh, el, uh, y a servicios 12.59 a servicios no personales, el 67.40 a materiales y suministro y tan solo el 3.65 a activos reales que es donde se contempla el mantenimiento de infraestructura. Esto es una barbaridad, ¿no? O sea, desde la estructura del presupuesto de la Secretaría de Salud está mal. Eh, debemos recordar que adicionalmente tenemos los 38 millones para el eh, servicio de alimentación complementaria, que es el desayuno escolar, y hemos tenido más de dos años que no hemos tenido mochila escolar. Se supone que este año va a haber, pero yo no lo encuentro en el presupuesto. Entonces, bueno… Esperemos, como les decía, eh, por el momento inscritos en el, en, en el presupuesto, si bien tenemos la posibilidad de 48 proyectos, tenemos inscrito eh, para mejoramiento de infraestructura, de infraestructura únicamente 19 unidades educativas. O sea, cada vez está eh, peor, digamos, la... Y, cada vez van reduciendo. Sí, y tienen plata. No es que no tienen plata, no puede eh, decir que no tiene plata. Se ha sacado un préstamo para esto... Y como les digo, además representa un daño económico al municipio porque pues, vamos a tener que pagar intereses de ese préstamo. Y si no lo están destinando a salud, bueno, hay que cuestionarle de manera muy enfática al alcalde dónde están esos recursos. ¿Qué ha hecho con la plata de nuestras guaguas? ¿Por qué nuestros niños, niñas y adolescentes no son prioridad para el, para el alcalde, para el Ejecutivo Edil? ¿Será que bailar es lo más importante? Ahorita está concentrado en el carnaval, en el pepino, está eh, muy emocionado con el concierto de Ana Bárbara, me alegro mucho, es parte de la reactivación económica, pero tenemos que priorizar, ¿no? tenemos que priorizar y por supuesto que nuestras guaguas tienen que tener una asignación prioritaria de, los, de la asignación de recursos, pero también de la atención del Ejecutivo eh, Edil. Alcalde, por favor, las guaguas necesitan volver a clases en condiciones dignas. Lo que está haciendo no tiene nombre. ¿Qué están haciendo ustedes como bancada opositora desde el movimiento al socialismo? Bueno, nosotros hemos eh, estado fiscalizando, hemos esperado... Hemos sido muy prudentes en, un, en nuestra fiscalización, hemos esperado hasta este año. Desde el año pasado venimos solicitando pies, sin embargo, al alcalde que no los responde porque no está vigente la ley de fiscalización. Eh, debo recordar que por esa ley el alcalde, eh, además de bailar y estar muy emocionado con conciertos, ha iniciado un proceso penal en contra de concejales de la bancada del MAS y PSP, por promulgar la ley de fiscalización y la ley de control y transparencia de las concesiones. Con, este, con esta artimaña legal ha permitido que se secuestren las leyes. Esto es un eh, hecho nefasto, jurídico y también, por supuesto, eh, pues lastima de manera muy, muy profunda la democracia de nuestro municipio. Sin embargo, bueno, estamos tratando que esa ley, aún con todos los óbices, pueda ser puesta en vigencia a través de la publicación y con ello vamos a empezar a censurar tanto a la Secretaria de Salud como a todos los directores, directoras que estén involucrados en el abandono de nuestros niños y adolescentes y por supuesto también en engañar a los padres, madres y a los responsables, las responsables de los núcleos familiares. ¿Qué tareas tienen como Consejo Municipal? Este mes prácticamente no, no ha habido una sesión eh, oficial. ¿Para cuándo está prevista que retomen las sesiones? ¿A qué se debió, diríamos, este, esta, no sé si llamarla, vacación del, del Consejo Municipal? Eh, hoy volvemos a sesionar y si sí quiero reclamar que no se esté trabajando, la población de La Paz tiene tantísimas necesidades y es obligación de los concejales, las concejalas, el poder eh, ejercer sus competencias, fiscalizar, deliberar, legislar en favor de nuestra población y por supuesto si es que no hay sesiones del Pleno del Consejo, es muy poco eh, probable que eso suceda, sin perjuicio de que hemos seguido trabajando arduamente a través de nuestra concejalía y seguramente hay muchos concejales y concejalas que también lo han hecho de manera responsable. Eh, tenemos cronogramas, agendas y objetivos que cumplir, hemos hecho promesas en, campa en campaña y yo creo que hay que responder la confianza que ha depositado la población en nosotros en las urnas a través de trabajo. ¿no? Y por eso esperamos que este año no sean interrumpidas las sesiones y no se tenga en vez de tres una eh, y se deje de tener sesiones porque un concejal de la bancada del alcalde ha viajado a, a algún lugar o porque simplemente no están dispuestos a tratar algún tema. Creo que no se puede tratar así a la población paseña. La población paseña merece nuestro respeto. Eh... Existe, bueno, a raíz de la Ordenanza 046 hubo, diríamos, un, un quiebre o fisuras dentro de la bancada oficialista, la bancada de, del alcalde Arias, se peleó con, con su aliado el Tata Quispe, ¿no? Y por ende su concejala, pero en el movimiento al socialismo también hubo fricciones en torno a esta Ordenanza 046. Bajo este panorama, ¿cómo.? ve el Consejo Municipal este 2023? Yo creo que hay una diferencia entre la bancada del MAS PSP y la bancada del de señor Arias. La bancada del MAS IPCP puede tener eh, discrepancias, puede tener eh, formas distintas de abordar eh, temáticas, tener posiciones encontradas, pero somos orgánicos y tenemos una ideología y una convicción que converge nuestras voluntades y que alinea eh, nuestra forma de encarar y del ejercicio de nuestras funciones. Lamentablemente, en la bancada del señor Arias versus el alcalde, no se tiene una mirada que pueda converger en nada. Tienen intereses eh, que los unían o los unen eventualmente en torno a algunos, a algunos temas, pero no es que tienen un compromiso, una convicción, una agenda, un... No, o sea, no hay eso. Y eso sí... Eh, creo que representa eh, un problema para la población paseña y para el, la forma de llevar a cabo las sesiones del Pleno. Sin embargo, pues cuando la mayoría ya no es mayoría, pues asume eh, el movimiento al socialismo la responsabilidad de poder encarar la resolución de las necesidades de la población paseña y estamos seguros de que este año no va a ser diferente. Vamos a cerrar filas en torno a las necesidades de nuestra gente, vamos a fiscalizar, vamos a deliberar y vamos a legislar en torno a lo que ustedes nos han eh, dado como mandato, que son sus intereses. Eh, concejala, una más, y ya esto creo que es por fuera del, de su actividad <risas> específica como concejala, pero que tiene algo que ver. Eh, hubo un encuentro de de mujeres eh, en Irán, mujeres, este encuentro a nivel internacional, estuvo uh -huh. participando usted allá. Así es, eh, hemos tenido... El primer encuentro de mujeres influyentes en el mundo donde hemos podido más de 90 países, 90 delegaciones de mujeres muy interesantes con diferentes propuestas, experiencias exitosas, eh, algunas experiencias que no han funcionado, proyectos, ideas, planteamientos y sobre todo eh, la necesidad de cerrar filas de nuevo, de tejer el... Eh, el sentir de nosotras las mujeres para que la historia nunca más se vuelva a escribir sin nosotras. Creo que eh, todas las sociedades del mundo tienen una tarea pendiente con nosotras las mujeres y con nuestras guaguas y creemos que eh, hay que escribir o reescribir la historia también con una mirada de sensibilidad de género y para eso se necesita políticas públicas, se necesitan presupuesto, pero también se necesita que todos los actores, las actoras de eh, las sociedades se involucren, sector privado, medios de comunicación, las autoridades en los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil en general. ¿no? Eh, sobre ese punto, concejala, y relacionando con la realidad, hoy arrancábamos el noticiero hablando de tres feminicidios, uh -huh. posiblemente cuatro. Eh, eso lo determinarán las investigaciones. Uh -huh. Hemos arrancado el año con eh, cuatro feminicidios en tres días. Estamos cerrando un enero eh, que va marcando la línea hacia eh, los diez feminicidios. Como municipio, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo desde la alcaldía para luchar contra la violencia hacia las mujeres? Bueno, yo quiero lamentar muchísimo, ¿no? los SLIMs no funcionan, las casas de acogida no funcionan, las defensorías no funcionan y eso que no, no estoy diciendo que todos y todas quienes trabajan en estas instancias no cumplen sus funciones, pero simplemente que eh, la estructura y la logística, la capacidad y también la capacitación del personal que está ahí, pues eh, no, no está acorde a las necesidades y a la realidad de nuestro municipio. Así que eh, además de establecer una agenda de emergencia a través de mi concejalía, eh, este año me voy a dedicar muchísimo a, a las mujeres. Es mi compromiso personal mucho antes de la campaña y por supuesto creo que ya después de un año y medio de conocer el municipio es momento de abordar eh, esta temática tan, tan relevante para todos nosotros. Y eh, vamos a eh, proyectar también la Ciudadela de la Mujer, que es un proyecto piloto a través del cual se está tratando de resolver al menos cuatro temáticas que están inmersas en la violencia de género, la, el déficit habitacional. Las mujeres eh, salen corriendo de sus casas en, ma, con sus mancanchas y con sus guaguas en los brazos y no tienen dónde ir. No solamente pasa en, eh, en el ámbito rural y agrario, sino también en el ámbito urbano. Las, los derechos propietarios no tienen de mujer. Y si bien la ley 348 dice que los agresores tienen que salir de la casa, eso en la práctica muchas veces no sucede. Así que les vamos a resolver la problemática habitacional, les vamos a dar una vivienda propia a las mujeres, sobre todo a mujeres sobrevivientes de violencia de género con niños, con niñas, eh, que creo que tienen una mayor vulnerabilidad por el mismo contexto. Vamos a trabajar la autonomía económica con capacitaciones constantes, pero también vamos a vincular sus capacidades con eh, la posibilidad de trabajo con los diferentes niveles de gobierno. Eh, hay, por ejemplo, en el municipio se eh, piden todos los, eh, o periódicamente, no solo todos los años, uniformes. ¿no? Entonces, las mujeres pueden ser las que eh, eh, realicen los uniformes. Hay... Eh, Obras que se realizan todo el tiempo en territorio. creemos que al menos 20% de esa mano de obra sea personas de territorio y al menos entre 5 y 7% sean mujeres sobrevivientes de violencia. Eh, la gastronomía. Bueno, hay un, un sinfín de opciones que pueden permitir que las mujeres tengamos autonomía económica y que de alguna forma estén vinculadas con alianzas con los diferentes niveles de gobierno, pero también con el sector empresarial, con los organismos internacionales, etcétera. Eh, también vamos a abordar lo que es la democ eh, democratización de los cuidados. El 80% de los cuidados de las sociedades está delegada en las espaldas de las mujeres y no es lo mismo salir a trabajar solo que salir a trabajar cuando tienes que cuidar a cinco guaguitas, cuando tienes que cuidar a personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad. Es importante empezar a hablar de lo que es la democratización de los cuidados. Y eh, finalmente vamos a potenciar lo que son la devolución ¿no? de horas de servicio a la sociedad. Las personas que se beneficien de este proyecto pues van a devolver horas de trabajo social a la población en general. Esperamos que este proyecto piloto, que ha sido muy bien recibido en el Congreso, que emerge también del Consejo de Mujeres del Departamento de la Paz es esta instancia quien gatilla la posibilidad y legitima este proyecto, así que es muy importante señalar a las más de 200 organizaciones sociales que, la, que conforman el Consejo, los cuerpos feministas, la población LGTBI, que ha apostado por este proyecto piloto y que probablemente cuando se materialice, porque se va a tangibilizar, va a ser eh, una eh, metolo, metodología de exportación. Hay muchísimos organismos internacionales que están interesados en este proyecto, incluso para para donar y financiar el mismo, así que bueno, estamos ilusionadas de que se pueda ya, eh, se pueda arrancar con este proyecto. Y nosotros como medio de comunicación estaremos por supuesto eh, prestos para lo que necesiten, porque entendemos que eh, también es función nuestra luchar en despatriarcalizar una sociedad, en, en poder arrancar esa lógica del machismo de, de nuestra sociedad, en lo que podamos nosotros Siempre prestas para aquello. Muchísimas gracias. Son aliados estratégicos. Yo quiero sí aprovechar un minuto la cámara para, mmm, no sé si presentar un reclamo, pero sí... Eh, poner sobre la mesa de debate. Se habla de una reforma judicial, pero de nuevo son los patriarcas que quieren reformas judiciales para ellos, para sus privilegios. El problema de la, de la, de la justicia es que está estructurada en privilegios y no puede ser que desde una mirada patriarcal se pretenda simplemente cambiar eh, la forma, la estructura o eh, la mirada que se tiene de la justicia. ¿Se tiene que cambiar? Sí. Pero si lo van a hacer, háganlo de una forma real, profunda. No puede haber una reforma judicial sin que se tomen en cuenta a las poblaciones sometidas a dominación, que estén eh, justamente en mayor grado de vulnerabilidad en una estructura que está... Re repitiendo los, los eh, pilares de violencia ¿no? y eso tiene que ver con que se consulte a la población indígena, originario, campesina, a los afrodescendientes, las afrodescendientes, que se consulte también a las estructuras que eh, vinculan los derechos de la niñez y por supuesto a nosotras las mujeres, ninguna reforma judicial patriarcal puede llevarse a cabo y eso es lo que se está proponiendo, eso no es un cambio, la justicia no es justicia si es que no nos toma en cuenta. Concejala, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Hemos hablado de varios temas, le agradecemos su tiempo. Eh, una pregunta más. Mañana inician las labores escolares. Ustedes, mamá, ¿ya compró los útiles escolares estoy o le falta todavía? Estoy en lo último, estoy en lo último, pero sí. Sí, estoy en si, en si tiene aquí la lista, ahora la vemos. ¿Le parece? Nos uh, vamos no. a ir con nuestro <ríe> compañero que está en directo <ríe> y gracias. le pasamos la lista a José Miguel y ahí compra lo, lo necesario. Eh, gracias, concejala, gracias. nuevamente. Muchas, muchísimas gracias. Que tengan una muy buena semana. Bien, eh, nos vamos, después de haber hablado con Roxana Pérez del Castillo, la concejala municipal de La Paz, nos vamos justamente hasta eh, un lugar importante en la ciudad de La Paz de venta de útiles escolares, mochilas, las últimas horas antes del arranque de las labores educativas. Eh, José Miguel, cuéntanos qué ocurre por allá.